Esto te lo necesito. y cómo fue, ¿no? Tiene que haber alguien aquí. ¿Cómo fue, por supuesto, el fin de semana? Pero, hermano, te estás pasando, tío. O sea, te estás pasando un huevo, man. En plan, joder, man. Con un marcha me vas a matar a mí, tío. En serio, mamá huevo. Dos putos F.K. y, o sea, eso ya es, en el o bajo la peña flipa. Te va, te va, te va, te va, te va. Solo queda un jugador. Mano, pero ya lo sé. O sea, yo el o sea, otro... Ya, pero... No vais ¡La hacer está! ¡La ¡La está! ¡La que está! ¡La está! ¡La que o sea, vale. nice. Ya estaría, que Ya estaría, coño. <ríe> Bueno, te van a... claro tía, en el grupo, suerte Madre mía, qué asco eso Esperemos que no eh, Es una tía, pero camuflada de, de niño, ¿no? O sea, en plan, ya me entendéis, ¿no? O sea, terrible mierda La gente que me toca, por supuesto, siempre en, en el Valorant Tío, de niño rata y niña que no O sea, ratas también Increíble, macho. Pero, no sé Literal, tampoco necesario eh, Lo veo yo de esa manera Joder, yo, yo no hago eso <ríe> En plan, yo, yo ni calito ni Polla, ni nada Me no en Valorant y a tomar por culo eh, tengo que rotar, o sea? mm. o sea, Finalmente... ¿Qué te Dios y yo, o sea, mmm, um, increíble. Y como hay gachón es ese chapa de las clasificas por lo menos, bro, en Murray, se le tremenda defensa. R rusa qué hicieron. Yo, o sea, solo vi cuando, lo, o sea, la cara de, de cómo se quedaron en plan, y hemos perdido el loco. O sea, eso fue el momento más épico, sinceramente, de las Champions eh, Saber que habían perdido, para eh, mí fue como, wow. Bro, ¿cómo, cómo, cómo o sabes, cómo te gastas Spice tanto Solchana dinero raena. en esto, tío? O sea, hostia, le da donde no era, bro. Voy a dominar el canal, pero no lo a nadie, Qué, <risa> no qué Muchas gracias, campeón Creature, por todos esos pitardos, tío, que siempre te la marcan, mi hermano. Me cago en la leche, El enormísimo. Mil millones de gracias por todo lo que hacéis también a diario. Yoli, ¿Por qué pique algo? No me vas a matar, hijo puto Mato yo a ti. <risas> mamá huevo ya. Voy 9-4, voy fatal, tío. Esta, en verdad voy, voy como el culo esta puta partida, tío. Voy, voy fatal, macho. Uff, Uf, hermano, menos mal. O sea, aquí, hijo de puta, tío. Qué rata, hermano. Qué rata, bro de puta! qué ah. Qué cabrón, hermano. Qué con <risa> qué. Que ratazo, loco, eh. Conseguir una sugar mommy será. Qué gancho de este criche, de este fancero, tú, tío. Bro, esta. que tú, el niño rata, eh? Qué matado que eres, bro. Eres un matado, O sea. Los huevos quieres a Rey, tío. Qué rata, hermano. Bueno, en verdad que que Hola, Reis. Oh, oh. Bueno, me hago ya el equipo entero, no, hermano. planta ya ahí, yo que me hago ya el equipo entero, compadre. Pero entero. Bro, entero. Se hace falta entero, bro. <risa> Mira, cabez, estoy de aquí. Oh, oh. Madre de amor hermoso. Me da, me da dos toques y muerto, gente. O sea, el definitivo. O sea, un toque con un soplo, me mata. Madre. Ya, ya hay alguien, eh. Vaya tela, Vaya, vaya terrible cocorotazo que le tocó al man, bro. Como me quite, como me quite la puta mierda de fa O sea, de la banda la paga, eh. Tío. Spike soldada Me la ha marcado, gente. Me la ha marcado, pero de una manera increíble. Increíble, bro. Me la ha marcado muchísimo, bueno. tío. Me la ha marcado Queda muchísimo, tío. Enemiga. Me la ha marcado muchísimo, bro. Como se pierda esta ronda, yo ya, mmm, de verdad, o sea, me voy a plantear si, si. valoran eh, la gente Arma. tiene neuronas, ¿no? Bro, aquí no va a entrar. O sea, rey, no te lo crees ni tú, ¿sabes? O sea, sale de aquí, carnal, macho. Con el 2 de nivel de cuento. ¿Qué ha ¿En serio? Hay gente para todo, campeón. Yo hoy he sido deleteado de cualquier forma en Fortnite, Es ridículo. O sea, hasta el más matado del mundo, tío. No queda nadie en pie. Cambiando de lado. Punto decisivo. Ahí está. Ahí O sea, estaban flameando a la piba Porque estaba yendo sin ir a F O sea, sin ir en shift Por favor, yo, hay que ser retrasar, hermano está FK, yo digo igual como vaya Como si no. quiera ir a buscar a cuchillo, ¿sabes? Me digo Que tenemos que arreglar la partida, amigo Cállate la boca, ¿sabes? Que la piba esa por lo menos habrá hecho algo más que tú, ¿sabes? Baby John, que no vea, amigo Que de Killy, ¿sabes? La, la Killy con un, un 18-20, ¿sabes? Increíble, man ¿Qué cojones pasa ahí? 18-20, con bots eh, de final de partida He eh, pasado de jugar Increíble, hemos matado a la mejor de su equipo ya con bots es normal En partidas públicas, madre mía Dependiendo también el nivel de cuenta que tengáis Campeón, eh, el iBot e te puede llegar a tocar Con mejores o peores personas De una forma u otra Un Fortnite, al día de hoy, está en la mierda Está en la mierdísima Habrá algún tonto que mire por ahí, tío, sí, ¿no? Sí, tío más hemos ganado, tío, Ay, no, no, no, Por fin, tío un niño patada, Es un años que es un spammer de mierda Y se cree vegeta 777 con bot <risas> Que gancho perece eso, es normal eh, Ya, es que Fortnite no tiene ni que Lo diré campeón, el Ivo. O sea, llenar ni las partidas O sea, las colas no las tiene que llenar ni de coña Si ni las de arena se llenan O sea, os lo prometo Las de arena se llenan entre entrecomillado Digo entrecomillado porque A lo mejor entran 90 personas 89, 87 Impostor killed Vaya tela, hermano yeah. Eh, bro killed. Killed. Oído también Last <risa> <risa> Tiene que haber un support siempre Tiene que haber siempre un support Por las compo claro papá estamos duelistas Sí, o sea eh, Tengo que jugar duelista plan, Bueno, en plan 6 duelista Me da asco eso Me da fatiga, la verdad un poco Voy a obligarlo, básicamente a esto ¿sabes? Y yo te puedes quitar aquí, mamá huevo Voy a obligarlos aquí y ya está. Voy a plantar aquí de una. Ya estaría. Pero a mí no me gusta jugar así. A mí no me gusta jugar eh, duelista. O sea, duelista, digo, perdón. No me gusta jugar básicamente eh, support. No me mola para nada. Me parece lo más insulso del mundo. Lo que he hecho es ver muchos. Eh, ver muchos, eh, perdón, eh, gameplay de gente mejor que yo jugando. Obviamente, en plan, Midwell. O sea, creadores de contenido que se, se ganen la vida con el Valorant. Y, y diga, oye, mira, si este personaje mucho, puedo saber cómo va, ¿no? Voy a intentar revivir al man. Me da pena, tío, en verdad El equipo contrario Literal, pues lo tengo súper mecanizado Súper mecanizado Es más, yo no sé cómo esta persona No me ha disparado O sea, no me ha dado ningún golpe Estando en el high ground gente. O sea La verdad, qué patético Perder la partida de antes Y esta partida sin tan blessed. La madre que te parió Killjoy Ay, qué malilla, tío La madre que le parió a esa Killjoy Tío, pobrecilla Pobrecita, tío Son muy malos, loco Son muy malos Está por aquí, por cocina no ha plantado No ha plantado, tío, esa ola ¿Quién tiene una spy, tío? Sayoru ¿Han muerto todos, gente? No puede ser Bro Vaya paranoia Wow. Wow. Ah, sorry. <risa> Jesus. <risa> Tío, ¿money? ¿Qué es eso, bro? ¿Habéis visto esa puta mierda? <risa> Hermano, pero tú quién eres, yo? Spike <risa> down. La madre que le parió a su madre, tío Bro, estoy solo, porque estoy solo todo el rato No entiendo eso, tío No entiendo puto eso, eh, lo prometo Puta, don, gente, nada No puedo revivir a nadie, ¿no? O sea, ese, ese es el mejor jugador de su equipo O sea, literal porque hace ruido, tío Porque hace ruido, tío O sea, es que porque hace ruido, tío Dios, es que porque soy tan bueno jugando eh, Maldita sea, tío Digo, nada, perdón Ahí voy yo aquí Nah, me aburro Me aburro, me aburro Tengo que entrar, gente Bro, y más yeah. GG guys. Yo no he estado ni un séptimo en el Fortnite. Me parece bien campeón que 6 okay. GG, been guys. Been anyway. <laughs> okay, bye, bye. Bueno, gente, ¿cuánto quedé? 26, 26 12 12. Nice. Easy. <laughs> Esa es es soy poderosa.